Mi nombre es Horaida Herrera Díaz, llegué de Italia el 26 de febrero en el vuelo 6501 de Iberia a la hora 3 y 35 horas local de Santo Domingo, y el 28 presenté fiebre, un poquito de tos, fui a la farmacia normal de dominicano pero el día 4 tenía la tos muy fuerte, me presenté al, al siglo XXI visto que pago un seguro bien caro, y fui al seguro. No quería decir que yo llegaba de Italia por el problema que había, pero lo dije, porque si yo tengo el problema, se, va, va a que se resuelva. Entonces, llamaron a la sanidad, aquí, allá, el doctor vino, me dijo, la vamos a llevar, yo le dije al doctor, ¿dónde me va a llevar si usted no me dice a mí lo que yo tengo? El doctor, ¿Usted, usted se, ¿con qué usted vive? Digo, yo vivo solo. El doctor me dijo, ¿usted se compromete a no salir? Digo, sí, me comprometo a no salir. Me quedo en mi casa, me dieron un medicamento buenísimo, que gracias a Dios estoy bien. La tos se me quitó y estoy muy bien, gracias a Dios. Pero me indigna el doctor de, de, de, de sanidad que siguieron, que yo me escapé del siglo XXI, donde no fue así. ¿Quién se escapa dando dirección, número de teléfono y un papel firmado de acuerdo con el doctor? y yo de que yo de mi casa no iba a salir hasta que no saliera la prueba y el doctor ayer se me presentó aquí a mi casa eran como las 12 y 25, las 12 y 35 más o menos, hora de, hora de aquí y me digo buen día, me sonó mi puerta una que capa no, la dirección exacta que el doctor llegó y me sonó y yo abrir mi puerta y cuando el doctor llega vestido de civil, que si yo estoy infectada un doctor de sanidad no puede llegar a mi casa vestido de civil, tiene que venir cubierto, porque, porque, porque, porque yo tengo un virus contagioso. Porque qué vino vestido de civil? Me preguntó dónde yo, vi, dónde yo vivía en Italia, le dije, le, me digo cómo va la tos, y me dijo, no, no, usted está allá de Dios, usted está bien, pero no me salga. ¿Qué sucedió? Él se fue muy bien, esta mañana necesitaba ya comprar una recarga como vivo sola, en el mismo instante que estoy abriendo la marquesina, llegó él. Él diría que yo iba a andar, yo iba a comprar una recarga, porque vivo sola y está lloviendo. Eh, ahí viene él, que a mí me vienen a buscar, porque yo, ten, yo estoy contagiosa, que yo tengo el virus, que yo salí positiva. Le dije, muéstreme el documento donde dice, de Herrera Díaz, es contagiosa con el virus. Él no lo tenía en la mano, lo busqué de mi casa. Y después, todas mis amistades me están llamando, que están en Facebook, que miraron la noticia. que él me quiere desacreditar que yo tengo el virus? ¿Por qué se pone a decir una cosa así? Si está mintiendo desde aquí, que yo me escapé de la clínica. ¿Eh? ¿Y por qué a mí no me trajo el documento de que yo, de que yo voy a, que, que, que, yo, tengo, que yo tengo el virus? ¿Por qué no lo trajo? ¿Debió de traérmelo? Es un doctor para mí, buen charlatán en lo que le. Y eso ver, lo y, e la, y muy alarmante. Y muy alarmante. Que no tenía que meterme en las redes para, sin, sin tener un documento que me lo haya traído aquí y que yo me haya reputado y me haya curado.